Hola, buenas noches. Hoy es el último día, qué pena, pero es así, las cosas tienen un comienzo y un final. Y hoy finalizamos el segundo ciclo formativo de la Escuela Formación Evolution Community. A lo largo de poco más de cuatro meses hemos, estado, hemos dado un curso de emprendedor a líder y luego además pues, hemos tenido formaciones especiales, que yo les digo especiales, a través de los formadores que... Eh, que componen la escuela. En este caso, en este primer ciclo, pues han sido Antonio Guimaraez, Luis Domínguez Hernández, eh, César Espina y Sergio Loba. Eh, y yo mismo. Hemos sido los formadores que a lo largo, repito, de casi cinco meses hemos estado dando formaciones eh, con toda nuestra ilusión y con todas, seguramente hablo por ellos, ya ellos dirán la suya, eh, con todas las ganas del mundo de transmitir nuestros conocimientos a vosotros y de alguna manera también nutrirnos a continuación de vuestras opiniones, que han sido muchas las que se han facilitado en el transcurso de las formaciones. Os damos las gracias, en, en, en nombre de todos los que estáis esta noche, os damos las gracias absolutamente a todos los que habéis participado en todas las, eh, las formaciones, que sepáis que todas están grabadas, que sepáis que todas van a estar subidas en nuestro canal de YouTube y además formarán parte de nuestra página web, con lo cual todas las personas eh, tanto las que han participado como las que no, ese es un trabajo que queda ahí realizado ya para toda la vida, ¿no? para posteriormente que todas las personas se puedan satisfacer del mismo. Evidentemente, nuestra voluntad es comenzar el segundo ciclo a partir de septiembre y acabaremos el tercer lunes de, de diciembre, la semana, eh, una semana, la semana que comienzan, por así decirlo, las fiestas de, las fiestas de Navidad. Y en ese segundo ciclo pues eh, tendremos una serie de ideas formativas que esperamos que cuando las estemos realizando pues os gusten, pero el caso es aseguraros que, eh, que volveremos. Y volveremos con fuerza y volveremos con ganas y volveremos con, nuevos, con, nuevos, eh, con nuevas formaciones eh, que incluso pues, en este segundo ciclo vamos a tratar... Eh, formaciones que tengan que ver con los debates actuales de la sociedad o sea que va a ser va a ser absolutamente impresionante vale estar debatiendo sobre las cosas que más interesan a las personas en los momentos en los momentos eh, actuales por bien hoy la idea es hablar de cultura y, y felicidad. Y ver qué relación tiene. A mi modesto entender, tiene mucha, pero cada uno de los ponentes pues, lo irá cifrando a su manera, porque hay muchas formas de analizarlo y de verlo. Decía Sócrates, conócete a ti mismo y conocerás a los demás. Pues bien, yo intento siempre conocerme lo más posible a mí mismo, y en ese conocimiento de mí mismo, a mí personalmente, la cultura me da felicidad. Entonces, si tengo que entender que conociéndome a mí mismo conozco a los demás, con eso interpreto que a la mayoría, porque todo en la vida tiene excepciones, que a la mayoría la cultura le puede proporcionar felicidad, porque a mí me la proporciona. Es decir, yo no sería quien soy si desde muy joven, y cuando digo muy joven digo muy, muy, muy joven, os pues lo puedo incluso concretar, desde los 14 años no me hubiera entrado. ...un afán, un interés por estar ampliando continuamente eh, mi cultura, mis conocimientos, por así decirlos. Y ese interés y ese afán no lo he perdido en ningún momento de mi vida. Habrá habido momentos en los cuales le habré podido dedicar más atención o más tiempo y otros menos... ...pero en definitiva, en su conjunto, nunca he perdido jamás ese interés por la cultura... Siempre he ido detrás de ella, de la ampliación, de conocer, de saber, de poder interpretar mi tiempo, de poder tener las máximas informaciones sobre todo lo que me rodea, sobre todo lo que eh, no solamente me pueda concernir a mí, sino que le concierne a las personas que me rodean, a mi pueblo. A, la, a, a, a, a mi país a mi, a mi continente y por qué no decirlo, a mi mundo en su globalidad siempre he tenido un interés amplio un interés, como se solía decir como me decían de niño, de miras de miras altas de miras amplias, de miras lo más lejanas posibles porque cuanto más lejos miras más elementos de juicio y de reflexión tienes, si miras en corto pues ves poca cosa Tú, tú, lo que tú estás viendo para llegar a un análisis pues es, es poco ahora si miras ampliamente pues entonces tienes eh, más eh, elementos de juicio ¿no? de, de criterio de, refle de reflexión Hay, se dice a veces que la cultura puede conllevar a tristeza y que la ignorancia puede conllevar a felicidad y esto puede ser cierto, puede ser cierto en ciertas personas, pero eh, la cultura en relación a la felicidad no es una cuestión de blanco y negro, no es una cuestión de si tengo cultura, pues puedo caer en una tristeza, en una indiferencia, en una incomprensión, es decir, me puede llevar incluso a un pesimismo, me puede llevar incluso pues a una, a una depresión y si resulta que soy ignorante, pues vivo en felicidad. no porque al ignorante igualmente le puede caer la depresión, igualmente le puede caer la insatisfacción, con lo cual todo es, todo es relativo, ¿no? La ley de la relatividad. Y nada, absolutamente nada, es blanco y negro. Pero lo que sí está claro, lo que sí está claro es que citando, citando a, a, nuevamente a Epicuro, que es uno de mis filósofos... Eh, mmm, que más celebro, no por, por, por, eh, el otro día lo citaba en relación al, al deseo, pues hoy lo cito en relación a la felicidad y, la, y el conocimiento. Él decía o dejó dicho que el fin de todo conocimiento debe ser la felicidad, pero mirad cómo lo dice, debe ser la felicidad, no está afirmando que sea la felicidad. Dice que debe de ser, es decir, todo interés que tú tengas, que yo tenga, que todos tengamos sobre el conocimiento debe de estar encauzado a la búsqueda, a utilizar ese conocimiento en la búsqueda de la felicidad. Porque si no, pues, ¿cuál sería, cuál sería el sentido ¿no? de aprender para lo contrario? No le encuentro, no le encuentro lógica, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener claras, claro, todos, es que la cultura es completamente necesaria. Luego, por tanto, si la cultura es completamente necesaria, porque nos ha venido acompañando a los seres humanos desde nuestra existencia, siempre el ser humano ha tenido necesidad de estar aprendiendo más cosas para superarse, para superar obstáculos, para cubrir necesidades, para saber hacer mejor las cosas, para, para ayudarse a, a interpretar, eh, por eso nació, por eso nació el, el vocabulario, por eso nacieron los miles, los miles de idiomas que han pasado eh, por, la, por la humanidad y seguirán desapareciendo algunos de los que existen y vete a saber si en el futuro incluso pues, nacen de nuevos, de nuevos eh, idiomas porque la historia nos enseña que eso es evolutivo y el idioma en sí mismo, la forma de comunicarse es cultura. Luego, por tanto, tendremos que estar de acuerdo que si el ser humano busca, busca el amor, busca la felicidad, eh, busca la satisfacción y para ello se apoya, se apoya en conceptos culturales, pues para mí está claro que la cultura sí que ayuda sí que ayuda a la felicidad, teniendo bien claro que en algunos casos concretos algunas personas los puede hacer infelices. Pero evidentemente aquellos que se sientan infelices a pesar de ser cultos, pues seguramente esto es más una actitud personal que la realidad de lo que debería de representar. Porque yo considero que una persona culta, con amplios conocimientos, tiene la capacidad para resolver su felicidad. Y eso evidentemente es una gran, una gran ayuda. ¿no? La cultura transmite evolución continua. ¿Por qué? Porque la cultura es la que nos ayuda a descubrir las mejores formas de superarnos, de hacer lo anterior mejor, de mejor manera. Luego, por tanto, la cultura es algo que está en continua evolución. Y por tanto, evoluciona, evoluciona al mismo tiempo que evoluciona la humanidad. A veces pudiera parecer, a veces pudiera parecer que vamos un poquito para atrás, pero no. Son. son eh, formas de eh, todo tiene un retroceder para avanzar absolutamente todo y eso también pasa con la cultura a veces las culturas se estancan y tiene que venir un soplo nuevo tiene que venir eh, un aire nuevo que es exactamente lo mismo tienen que tienen que nacer tienen que llegar ideas nuevas y entonces se vuelven a generar nuevos caminos de nuevos caminos de pensamiento y entonces las culturas evolucionan y nuevamente volvemos a, a entrar en el, en, el, en el camino inevitable de la evolución, del crecimiento. Y ahí está siempre continuamente la humanidad. Y efectivamente es posible, es posible, pues eso, combinarlo eh, intentando ser lo más felices posibles. Vuelvo a repetir, si no, para mí no tiene sentido. Y para terminar, la cultura es un instrumento de cambio. La cultura es la que hace que nosotros decidamos los cambios, evolucionamos culturalmente y al evolucionar culturalmente nos damos cuenta que hay cosas mejores que las que veníamos haciendo. Entonces está claro que si queremos dejar de hacer una cosa es porque no nos gusta, es porque no nos satisface, es porque ya no hallamos felicidad en ella. Y si precisamente nos apoyamos en conceptos culturales para provocar los cambios, eso quiere decir que queremos cambiar hacia una situación de felicidad, hacia una situación de convencimiento, de algo que nos satisface. ¿Vale? Y por último, la cultura nos hace mejor. Eso sí que lo afirmo. Nos hace mejores. La cultura nos hace mejores. Evidentemente puede haber siempre en todo una excepción, pero en términos generales la cultura nos hace mejores y por eso, y por eso creamos esta escuela de formación Evolution Community en, absolutamente en esa idea de que la cultura nos hace mejores. Gracias. Te toca el turno, eh, Antonio. Pues, eh, muchas gracias eh, Rafael, y, y es, con, es un placer eh, empezar también a compartir algo sobre este tema tan fantástico como cultura y felicidad. Eh, estoy hablando desde Lisboa, eh, un abrazo para el mundo y para ti en especial que estás haciendo como ponente también esta sesión, y para ti que estás como asistente y, y te, te felicito enhorabuena por compartir este tiempo en común. Eh, casi, casi, casi me, me empezar en este formato, por eh, las personas que no, no, nos, no me conocen, hablar un poquitín de, de la misión que estoy desarrollando en estos últimos 35 años, cuando he empezado dejando el ingeniero químico para atrás y dedicarme a este tema que, que llamo de ingeniería humana. Y nuestra misión es, justamente, nosotros generamos esperanza y realización a través del mundo, inspirando individuos y organizaciones empresariales, llegando a ser interdependientes, autoorientados responsables, exitosos, excelentes, alegres y felices. Y en esta felicidad, en, en, aquí, en casa, nuestro tema de cultura y felicidad y, y, y Normalmente hablo de los cuatro niveles de felicidad, porque siento que es interesante contribuir, porque seguramente de los ocho billones de aves que es cada uno de nosotros eh, tendremos eh, algunas ideas distintas. Si, si vos parece bien, podría eh, empezar por decir lo que es para mí el primer nivel de felicidad. Se llama felicidad F1, F de felicidad. E podemos definir como sendo la, uh, eu sou feliz a nível F1 se de, de uma forma imediata os órgãos dos sentidos são satisfeitos. Okay? E se sim, sou feliz. E penso que há muita gente que está em este nível. Não? Busca uh, ser feliz que cada um dos seus órgãos dos sentidos o, o Então, se esta é a melhor cerveza não importa de, de, de que sentido estejamos a falar, mas sim de, lá, de, de esta definição da de felicidade. Mas há algumas características que seguro que vamos identificando em este tipo de felicidade. É es que é egocentrada e leva aqui uma se torna dependente, porque eh, a outra cerveza me faz mais feliz e a outra... Então, eh, há que ter presente estas características, não? Y la pregunta es, ¿conoces a alguien en tu entorno que se considere feliz en este nivel? Cuando sus órganos sentidos se satisfacen y de inmediato, no, no puedes esperar mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que este, grum, este número en la humanidad es grande, ¿no? Pero la gente, como decía eh, Rafa, eh, que permite este tratamiento muy cercano y de amigo en su sabiduría, es una relación fantástica, un instrumento para la felicidad y naturalmente hablar de cambio porque sin cambio no, no podemos hablar de vida, la vida es que cambio permanentemente, ¿no? Y una velocidad extraordinosa, eh, ¿no? Entonces, eh, si pensamos en un segundo nivel de personas que ya definen la felicidad de otra forma, la felicidad F2, ¿no? F2. Yo soy feliz cuando soy mejor que tú y pregunto, ¿conoces alguna persona que es feliz cuando es mejor que alguien más, que otra persona? Y, y si analizamos este, este, este nivel de felicidad, encontramos ahí dos características no muy lejanas. La primera es, continúa el uh, camino de la dependencia porque siempre hay alguien mejor que yo. Yo, ah, cuando doy cuenta que alguien es mejor que yo, si estoy a ese nivel, no estoy tan cómodo, ¿verdad? Oh, com isso me toca profundo, como eu disse, me, me, me hace desconfortável, verdade que sim, e também eh, siga sendo egocentrada. Estes dois níveis de felicidade têm estas duas características comuns, ademais de outras, seguramente, mas ser ambas egocentradas quer dizer que não há 8 bilhões, mas é verdade, não há 8 bilhões em mundo, não, não, não, sou eu. Y después hay otros aspectos, ¿no? Entonces, con estos dos niveles de, de, de felicidad, yo pregunto, en nuestro entorno, eh, ¿conocemos gente que está por ahí? Porque con estos grupos yo pregunto, si quieres empezar un proyecto, si quieres emprender algo, y emprender algo no tiene que ser em, algo en, a nivel empresarial, por ejemplo, una relación, hay que proyecto es? Una relación de amistad, de, de, a todos los niveles, ¿no? Si quieres emprender algo, vas a elegir para tu eh, partner una persona que tiene su nivel de felicidad F1 o F2 se poder empezar interag a interactuar con chat, etcétera. Pues, pone el número 1 así, es, no es no es propio para este formato. Pero la pregunta queda hecha. Yo me, yo espero que eh, pudiéramos eh, mirar nuestras respuestas, pero estoy como que sentindo, ¿no? Eh, no sé si es aconsejable que yo pon, pueda poner mi cámara, eh, Rafa, ¿qué te parece? Sí, sí, sí. O mantener, sí, sí. mantener, mantener uh, ok, podemos, porque ah, tenemos la sensación de que, sí. estamos, que estamos siendo vistos, ¿no? Siempre es mejor. Muchas gracias por tu sugerencia. Entonces, ese es el tema. Vou elegir para mim sócio, para mim parceiro, para mim companheiro, alguém que está a nível F1, F2, e quase, quase, quase, em Lisboa. estou escutando esta resposta, não? Pero seguindo, e vamos a pensar no nível F3, não? Que, como definimos o nível F3? Então, a minha contribuição muito sencilla é, eh, eu sou feliz quando comparto o melhor que há em mim com os demais. Y la fuente, la fuente, sí, la fuente de energía, viene justamente desde compartir el mejor que hay en los demás. No lo que no me hace falta, no lo que está sobrando, para el mejor, y el mejor no importa entrando a donde nosotros, va afinando todos los días, como Rafael nos decía, vida y crecimiento constante y continuo, eu costumo dizer que é uma associação ininterrupta de, de oportunidades de, de crescer, de desenvolver. Então se é, aí sim começamos e é, em este nível quando a felicidade vem de, de, de, de, de compartilhar com nós outros, podemos que podemos começar a falar de outro tema muito conectado com a felicidade, que é o amor. É o amor adulto, é o amor oblativo. El amor que no tiene corriente, amo-te, punto. No tienes que hacer nada practicando. Amo-te, punto. Porque el, el otro tipo, sí, te amo. Pero ya entramos en el amor condicional. Y el amor, como energía de más alto nivel de vibratorio, es incondicional. No tiene condiciones. Entonces a partir del F3, mientras la persona está en canino y no llega a nivel F3, yo, se si puedo, de, deja decirme, estoy exagerando, ¿no? Cambiaría de, de, de, de cera, ¿no? Porque uh, uh, fuera del nivel F3 no es posible hacer a nivel de, de construcción de relación, ¿no? Porque los 8 billones son para ser amados, que quede claro, ¿no? Estamos hablando a nivel de cómo Uh, tener consciência, outro tema que Rafael há introduzido na forma, como sempre, sábia. Esse que é o câmbio, hablamos de, de, para um nível de consciência superior, naturalmente, ¿no? para que uno pueda incluso encontrar respostas para as quatro perguntas estruturantes que eu que falei em uma das sessões anteriores, que são somente para recordarmos quem sou eu, o que quero eu, o que uh, quero eu, cuál es mi misión y cuál es mi contribución, que quiero dejar como legado. ¿no? Y mientras tenga esto como objetivo hacer estas preguntas día a día, por lo menos dos veces, por la mañana y por la noche, yo voy preparando mi sistema activador reticular, esta, esta bolita que tenemos en nuestra, nuestro coco de una forma sencilla y que tiene esta gran capacidad de una vez que yo defino lo que es importante para mí, 24 horas por dia e algumas por la noite, nosso sistema ativador articulado busca lá respostas, busca as soluções, porque nós somos criativos, génios criativos, se acordam do acrónimo do Guima, génios únicos, irrepetíveis, maravilhosos e amorosos. Todos somos, só que alguns não o sabem. Volendo, então, F3, características, aí podemos empezar a falar del amor obletivo. Yo había hablado que habrían cuatro niveles, ¿verdad? Y están preguntando, ¿y el F4? Casi, casi, pues que estaría escuchar Antonio, ¿y el F4? Yo digo, muy bien, tengo una buena noticia, es casi, casi, casi igual al F3. Ah, y entonces ya estoy mirando, entonces, ¿por qué se hace igual? Porque, porque estás a, a, a crear un grupo más. Es... Es, es como un ingeniero no no no no no no hay un pequeñito detalle un pilling de detalle es que cuando yo estoy a nivel F3 yo comparto el mejor de mí con los demás y estoy en el nivel de conciencia aquí empiezan a encalzar algunos temas que empezamos estoy en el nivel de conciencia de que soy humano y el F4 es justamente la misma definición pero Aqui está este detalhe. Eu estou em outro nível de consciência de que não sou humano. Estou humano desde o momento daquela história de amor, daquele momento, momento de espermatozoide com o óvulo maduro, não? daqueles cem valientes que chegaram quase a casa à meta, e daquele uno que há, o condado, é o óvulo de minha mamã, e por isso este corpo sempre foi a desenvolver ou uma velocidade estonteante. por isso ele cange esse câmbio. Quando es nós outros é câmbio, a em necessidade de entender que é uma vitória, incluso biológica. Então, quando temos isto presente, miramos que há uma grande diferença. Uma coisa é estar aqui em esta experiência na em Terra com a consciência de que somos humanos, ok? E, e outra é que estamos humanos, não? Porque somos seres, como dizia Teilhard de Chardin Uh, ese gran teólogo, entre otras cosas, decía que el hombre es un ser eminentemente espiritual, haciendo una experiencia terrenal, que es completamente distinto de gran parte del, de la parroquia en el mundo, pensar que solamente somos humanos, y algunos piensan que hay algo más, pero no es tan importante. Un día pensaremos en eso. Entonces, aquí está una pequeña contribución a nivel de la felicidad. Es importante que tengamos la idea, por lo menos estos cuatro grupos, porque nos ayuda a entender. Y si uno está atento a nuestro interlocutor, entonces todo empieza siendo distinto. Porque yo no puedo esperar que una persona que esté a nivel F1 pueda incluso entender que hay, hay, hay, hay, alguien puede estar en F3. Y hay que entender que no puede entender. Hay todo un camino a procurar hasta ahí. Claro que eh, nosotros somos afortunados porque tenemos nuestra experiencia y, de, y como decía Rafa, eh, muchos de nosotros desde siempre estuvimos abiertos a conocer, etc. Pero dentro de este conocer, aquí queda también un, algo, un sorraiado, que es urgente. Y seguramente que eh, Rafael en la Escuela de en Community tudo lá é muito bem, e seguro, do que escutamos agora, para as próximas atividades, eh, também eh, a o enfoque, ou continuar, melhor, a necessidade de reaprender a pensar. Porque, mientras o ser humano não sepa que necessita de, de... Mirem, estou entre formadores e gente que lhe encanta isto, e por isso estou em casa, para dizer, eu digo reaprender a pensar para não ser tão duro, tão doloroso, porque, em verdade, o que eu quero dizer é aprender a pensar. Por isso, era tão doloroso, e não havia sentido quando o compartilhei ao início, que eu digo, António, tu não, assim não podes comunicar. Porque vai ter por exemplo, gente que, que, que, que tem uma licenciatura em algo, perguntar, mas você pensa que eu, sou licenciado, não importa em que, que necessito de, de aprender a pensar, e eu digo, algo, algo não, não há sido capaz de passar pero no es una persona que, te, que tenía un, un primer grado, no, una licenciatura en Portugal, y, y eso es un poco tradicional en el mundo, es la universidad, que tiene, ha estudiado en la universidad cuatro o cinco años, y, y, y, y, para, y para una persona, de una forma general, eso es suficiente para, para, para saber pensar. Y eh, yo soy muy lento, seguramente, pero aseguro que si uno no da atención a este tema de reaprender a pensar, seguimos diciendo cosas. Nosotros no decimos, pero tenemos amigos íntimos, y si acuerdan de la definición, ¿no? Amigo íntimo, es aquel que yo conozco también que puede ser yo mismo, ¿no? <ríe> tenemos amigos íntimos que no no, no, cambios, no, necesitamos para cambiar algo, generaciones. Eso para nuestros nietos, generaciones para cambiar algo. Por favor, por favor, todos sabemos aquí, muchos estamos haciendo nuestro labor diario, Ajudando a gente a cambiar em 21 dias. Cambiar coisas que nem em 21 anos, se não aprendem, não reaprendem em a ter. E esse é o método que na Fria Humana chamamos SDE. Significa sencillo, divertido e estimulante. Porque se o cambio que estás a ser não tem pelo menos estas três características, amiga mio, minha, amiga minha, amigo meu, stop! ¡Stop! Porque algo necesita de ser re reavaliado. Porque para que el cambio ocurra, sabiendo nosotros pensar con eficacia y utilizando nuestras herramientas naturales, el cambio de es sencillo, es divertido y es estimulante. Por eso la vida ha sido diseñada cósmicamente así. Y por eso cada uno de nosotros mirar-se como um ser multidimensional, multidimensional, não? Somos multidimensionais. Se mirarmos quando estamos em nestas conversações, não importa a, a nossas de amizade, aluno-professor, profissional, não importa, e nos olharmos por um instante que o outro tão como eu, somos multidimensionais, a conversação vai quedar-se muito pobre. Seguro que estamos de acordo, não? es algo muy pobre, porque yo voy a entrar en el tema de pre, de pensar en caja, no encaja, está bien, está mal, y salimos de aquí y ahora, donde todo está ocurriendo, ¿no? aquí y ahora. Pero es importante entender y tener esta perspectiva de los, de los otros. Entonces, resumiendo, cuatro niveles de felicidad, las cuatro preguntas, ¿no? estructurantes, porque mientras yo hago la pregunta las respuestas vienen a largo del día y uno va corriendo las eh, respuestas, y naturalmente para dejar eh, el próximo eh, también contribuir eh, acordar que hay tres puntos comunes, de, eh, podríamos decir vocación universal para todos los 8 millones que estamos aquí, es que nacemos para ser, mira qué bueno, sabemos todos felices, felices que es el tema de, de, de nuestra eh, de esta noche, nacemos para aprender y la pregunta es, ¿es suficientemente entrenable o todavía ainda estás un poco más atrasado? Porque has nacido para aprender y si no estamos haciendo, hay muchos nudos, hay muchos nudos en nuestro, nuestro desarrollo para tratar? porque eso es, sería natural. Y por fin, nacemos para servir. Yo no sé lo que pasa en tu entorno, en tu país. Mas aqui, creio que, ao, entender, ao início, há uma lei do mal. Porque o que nós vemos é es que a gente não tem a consciência de servir. tem a consciência de servir-se dos de demais. Talvez há uma interpretação em esta regra cósmica, não? Nascemos para ser felizes, para aprender e para servir. E, naturalmente, depois, de acordo com a educação, cada um vai encalçando o seu dia a dia, utilizando sua energia, seu entusiasmo, para tornar este mundo cada vez mejor. Muchas gracias por tu, tu, tu, tu, y tu también, paciencia de me escuchar y ya sabes que quedo disponible para lo que haga. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias, Antonio. Espectacular, como siempre. Pues venga, pues ahora le paso el turno a, a Luis Domínguez para que también él nos diga lo que opina sobre este tema, también nos haga su aportación me escucha bien? Muy bien, Luis. Ok. Bueno, pues primero que nada agradecerle a, a Rafa y a todos los miembros de la comunidad. Pues los, si, hay, si somos dos, que yo nada más veo a dos, a ti y a Antonio, este, está bien. Lo que importa no es el número, sino la calidad. Yo me siento muy bien con, con Antonio, que me transmite felicidad por estar contigo. Pues también porque te voy conociendo cada vez más facetas de todo eso. Entonces, después de estos agradecimientos, bueno, pues, eh, eh, eh, o sea, también me agradezco a mí porque me da la oportunidad de meterme en ciertos temas, de revisarlos y de ver el planteamiento que existe eh, en ese sentido de la cultura con la felicidad en todos los tiempos. Me he metido a internet, he estado... He estado revisando mi experiencia desde toda la vida sobre este tema. Y me encuentro que los pueblos desde la antigüedad, todos, todos, han buscado la felicidad para ellos mismos y para el pueblo, para que todo el mundo sea feliz. El, el, el aporte más importante que, de, o sea, que está documentado, está, está en libros, está en los griegos, que ya, ya han citado a... A, a sócrates y son y para mí son los para mí los tres padres de la filosofía mundial de todos los tiempos sería sócrates y su alumno aristóteles y su alumno platón los tres hablaron sobre la felicidad cada uno desde, desde, desde su desde el tiempo que le tocó vivir y, y desde su propia experiencia eran hombres sabios eh, comparándolos un poco con, con los sabios con los sabios de la actualidad, pues yo no veo muchos sabios en la actualidad. Veo mucha gente con mucho conocimiento. Pero en la antigüedad era más que el conocimiento, era la experiencia. Sócrates eh, se juntaba con las personas, eh, eh, hablaba de su vida intercambiaban ¿verdad? y cambiaban profundamente. Y ahora, pues bueno, a los grandes sabios pues los conocemos cuando van a escribir un libro. A los grandes eh, escritores, que creo que es lo más eh, cercano a los antiguos eh, filósofos no hablo de los filósofos eh, que estudian la carrera de filosofía en la universidad que por supuesto son filósofos pero hay una gran diferencia ¿no? en, entre estos tres hombres a pesar de todo lo que nos han eh, legado no era cómo vivían eran no eran solo filósofos eran eran sabios en, en una palabra que dominaban muchísimas eh, eh, ámbitos del conocimiento integraban todo lo que es, eh, to, digamos, todo lo que se conocía en, en, en su tiempo. Sabían de todo, y de todo hablaban, y hablaban con mucha maestría. Por eso se les juntaban y por eso los recordamos eh, todavía. Y los tres, esos tres eh, sabios, filósofos, hablaban que la felicidad era el fin último del ser humano, que nacimos para ser felices. Claro, pero no es gratis. Todo esto no era porque ya naciste y, y, y bueno, y ya crecí y antes de morirte, te moriste feliz. No, sino que había un proceso. Por ejemplo, eh, Sócrates, es lo que decía era que tenías que practicar la virtud, el tenías que practicar el bien y haciendo el bien te procurabas la felicidad. Aristóteles, él decía que con la experiencia, con la praxis, te, te pones un objetivo, y ya lo cumples, estabas satisfecho, pues inmediatamente te fijabas otro, un poco más adelante, e ibas avanzando poco a poco, hasta que el último objetivo, el último fin, era la felicidad completa, ¿sí? Era lo que era su praxis. Platón decía lo mismo, pero que tenías que educarte, ¿sí? Había que hacer una socialización, una democracia de lo que es la, eh, el conocimiento para que puedas hacer cosas bien y para que puedas lograr tu felicidad. Cada uno con su enfoque nos han legado esto. Eh, dentro de lo que es la, la historia de esos grandes hombres, hay, está el, por ejemplo, alguien que nos, que nos legó eh, muchísimo para ser felices, que se lo ha apropiado la Iglesia Católica a Jesús el Cristo. Nos ha dejado un legado, un... Un, un lecho de, de informaciones para llegar a esa felicidad, que ahí es donde radica mi concepto de la felicidad, que la felicidad no radica en, por ejemplo, en tener mucho conocimiento, no radica en tener mucho dinero, no radica en tener muchos amigos, no radica en tener eh, muchas cosas, muchas posesiones, sino que la, el concepto de la felicidad que yo, que yo, bueno, que se ha planteado, que se maneja, y que yo veo que la gente que, que, que es feliz eh, sigue este camino, es que la felicidad no se lo dan las cosas externas, sino, la que, sino que la felicidad es interna, es cómo me manejo yo, cómo me cultivo yo, haciéndole caso a, a estos grandes filósofos, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué proceso de, educativo tengo que seguir? Eh, ¿Cómo puedo... Eh, Mm, hay un punto de referencia que es la conciencia, por ejemplo. ¿Qué nivel de conciencia tengo? Y la conciencia y la evolución de la conciencia es única y exclusivamente para ser felices, para no sufrir. Somos eh, La humanidad ya está visto que eh, somos adictos a muchas cosas. Eh, y una de ellas es al, al sufrimiento. Bueno, eh, y si yo sé esto... Y si yo estoy en una cultura que, que me intereso por ella, si estoy inmerso en los conocimientos de esos grandes eh, hombres, filósofos, eh, entonces para mí es muy importante que me plantee, bueno, ¿cómo estoy viviendo ahora? Eh, en la charla anterior eh, hablamos sobre la calidad de vida. Entonces es que me plantee yo, bueno, eh, ¿qué cosas estoy haciendo para ser feliz? Ya no, ¿qué, qué calidad de vida quiero tener? Sino algo más allá. Algo que me, que, que me da una satisfacción profunda en todos mis aspectos. Eh, ¿qué, ¿Qué nivel de conciencia tengo? Miren, eh, y también ahora que estoy viendo este tema, eh, recordé, hay un libro que yo no lo he leído, Sé que existe, que se llama, no sé si lo conoce, se llama eh, Planilandia. Y es como, y, y, y, y en ese libro describen la, la vida que tiene, por ejemplo, alguien, un ser, que vive, por ejemplo, en solamente una línea. Su vida y su universo es una línea. El siguiente nivel es, eh, describe cómo es la vida de otro ser que vive, ya no, ya no en una línea, sino en dos líneas que constituyen un plano. O sea, va avanzando su nivel de conciencia. El siguiente nivel, el tercer nivel, sería el plano en el que estamos viviendo nosotros. Sería la tercera dimensión. ¿Sí? es la por ancho, por alto, tres dimensiones, cubo, la esfera, etcétera. Cómo estamos eh, diseñados nosotros. Entonces, si nos ponemos a ver cuál es la conciencia, o sea, si yo vivo como si estuviera en una línea, como por ejemplo, en, en los caballos tienen una cosita al lado de sus ojos que solo les, solo les permite, a propósito de los dueños, ver hacia adelante para que caminen hacia acá, que no se distraigan. Entonces, yo, o sea, van en una sola línea, ¿sí? A, luego sigue B, ya sé que sigue C, del 1 sigue el 2 y el 3, es, es vivir en forma lineal. Y eso, aunque nos parezca primitivo vivir en nuestra línea, lo estamos viviendo ahora, en este momento. Todos conocemos la, las teorías de Isaac el, el Newton, la teoría mecanicista de la vida, de la física, ¿verdad? Es lineal. O sea, yo no digo que, que o sea un hombre maravilloso, un genio que transformó al al mundo estamos viviendo en otro mundo eh, luego luego vimos que las cosas no son lineales los científicos eh, los sabios eh, bueno no lo sé si sean sabios ahora vamos a entrar a ese, a ese concepto eh, los científicos por decirlo así han descubierto que las cosas no son lineales pueden ser eh, eh, espontánea pueden ser eh, o sea Supuestamente hay un principio que es el principio del caos, el principio de la incertidumbre. Y así es la meca cuántica, así funciona la vida. Y funciona, todos la vemos, funciona con un orden. Entonces, eso sería como vivir en un plan. Para mí, hay todavía un, algo, algo más todavía. La ciencia, la ciencia va paso a paso, cambia cuando descubre algo, cuando el conocimiento y la cultura de, de un pueblo tiene un desarrollo a cierto nivel y luego con el tiempo sube de nivel sube de conciencia al pueblo sube de conciencia la cultura y los individuos que eh, somos parte de este pueblo y de esta cultura entonces va se va transformando y lo que antes valía cuando la tierra era plana todos estábamos de acuerdo con eso en la India eh, el mundo estaba sostenido por tres elefantes y luego eh, los los terraplanistas y todavía existen ahora en, el, en, el, en los tiempos de, de, este, de este momento Existe gente que cree que la Tierra es plana. Existe, están en internet. Yo conozco gente que son terraplanistas y ¿qué les puedes decir? Eh, entonces, eh, pero ya depende de, de cada nivel, es quererlos, respetarlos. Y ese es el grado de evolución y de felicidad que tienes tú y que le das a los demás. Que aunque vivan en, el, en una línea, en, el, en, una, en una dimensión, que vivan en dos dimensiones o en tres dimensiones, ¿verdad?, todos merecemos ese respeto, ese cariño y, y ese amor. ¿Por qué? Porque yo me lo tengo, porque yo me lo estoy buscando, porque yo estoy elevando mi nivel de conciencia y aumentando el conocimiento que me hace falta para poder llegar a, a, a, a esto. ¿sí? Bueno, el siguiente nivel será como la cuarta dimensión o la quinta, o sea, arriba de la tercera. Ahí ya no hay tiempo ni hay espacio. Ahí soy infinito. Ya, no, la quinta dimensión. Las, eh, y aparte sin hablar de las multidimensiones que vivimos en esta tercera hay muchas terceras dimensiones simultáneas hay gente que las percibe, hay gente que las vive conozco mucha gente, yo estoy encantado de vivir en, este, en los tiempos de ahora la humanidad, como decía Rafael, ha evolucionado tanto que ahora se están dando cosas que antes no se daban no se podían dar, no era permitido tenemos libertades ahora esos filósofos que, que ya hemos mencionado aquí, cuando estaban ellos con estas grandes teorías que después de más de tres, como casi 3.000 años siguen vigentes, bueno, ellos vivían en un tiempo de esclavitud. Eh, había gente que no tenía acceso a este conocimiento. Ahora lo tenemos. Todos, todos. El más pobre, el más, eh, eh, el, el más tonto, por decirlo así, tiene acceso a, a una escuela, ¿sí? O sea, estamos viviendo unos momentos que son increíbles. Ahora, por eh, otro lado, eh, a mí ahí me sale también la diferencia entre conocimiento, y cultura y lo que es sabiduría. O sea, la sabiduría es como un grado, un paso más adelante, una octava superior de lo que es el conocimiento. Eh, yo estoy muy familiarizado con, con los grandes maestros espirituales de tiempos que los he leído y algunos que he tenido en, en estos en estos tiempos que nos ha tocado vivir y, y, y por ejemplo ahí yo tomo un, un o sea como eh, tomo un modelo tomo un, un paradigma que que me quita todo lo que eh, el conocimiento que yo he tenido que me, enseñ, que me enseñaron en los libros o en las universidades hay un momento en que tú los dejas Tú ya no lees ningún libro. ¿Por qué? Porque ya entraste, por decirlo así, a las ligas mayores. Ya entraste al campo y al ámbito de la sabiduría. Es un conocimiento interno profundo, que es el resumen, es el sumum de todo el conocimiento que ha habido desde las eras prehistóricas hasta la actualidad. Todos somos herederos de este conocimiento. Estamos en esta cultura. Ahora, ¿Cómo tengo acceso a él? Pues con un trabajo personal, con un trabajo profundo de cambio, como decía Antonio, con un trabajo de conciencia, de elevar mi nivel de conciencia y de conectarme a lo profundo de mí mismo. ¿sí? Y de regresar, como decía el, el gran maestro de la humanidad, eh, eh, Jesús el Cristo, decía eh, ser como niños porque solo los niños entrarán al reino de los ¿Qué es ser como niños? ¿qué tienen los niños que no tenga yo? Bien, Entonces, estos niños, vamos de tiempo. Bien. Estos niños, por ejemplo, eh, si vemos y si los observamos, podemos aprender mucho de todos, de todo Sí, estamos aprendiendo ahora con esta comunidad y de los bebés. Es una maravilla cómo vive un bebé. El bebé no se preocupa de nada. Sí. Es que me dará mi mamá eh, teta. Es que, es que tendrá alimento y cuando quiere pega un perrido y tiene lo que quiere. Eso lo podemos hacer cuando entramos a este el, eh, meta, digamos, eh, bueno, metaconsciente. Eh, el nivel de la conciencia tiene dos, acep dos acepciones. Una de ellas es es que, no, es, que, es que ese hombre no es consciente, no tiene moral, no, no tiene ética, no, no hace el bien, como decían los grandes filósofos Y otra acepción, otro concepto es el nivel de conciencia con S, el otro es con C, conciencia, conscien, con, no Y el otro nivel, y, y la otra acepción sería conciencia. Conscien, ¿sí? Es cuando es el darte cuenta, la capacidad de darte cuenta, y ahí hay niveles. Tengo la capacidad para darme cuenta si estoy viviendo en, el, en, en, en, la, en la primera dimensión, como si estuviera en una sola línea o en un plano, en, en, en dos dimensiones o en tres planos. O me salgo del espacio y del tiempo y vivo al infinito dentro de mí. Y se puede. Yo lo he visto y yo lo he hecho en algunas ocasiones. Entonces, ese es mi objetivo. Y la felicidad es encontrarme, tener esa consci consciencia como la tienen los bebés, una conciencia de unidad, una conciencia que, que, que me haga ver que, que todos las personas, los árboles, los animales, las plantas, la tierra, es, son yo. Yo soy parte de eso, ellos son parte mía. Entonces, ¿cómo le voy a, cómo le voy a hacer daño a una planta? Lo he visto jóvenes que ya traen un cuchillo un machete y van por el bosque, por la selva, por la jungla, pegándoles sin, sin motivo a los árboles, haciéndolos sufrir. Ya se ha demostrado que los árboles, las plantas sufren. ¿sí? O sea, lo o sea, sí. importante es que él la sabe trabajar. No, que, que, o sea, ah, no ¿Hay todavía. mucho ruido ahora? ¿Sí? ¿Sí, sí, ya está. ¿Hola? Allá. Sí. Entonces, es, entonces por ejemplo, ¿cómo voy, a, cómo, ¿cómo voy a maltratar a una planta? Y, y, y con todo respeto, hablo de mí, ¿cómo voy a comer un animal? Pero, ¿cómo? Es que yo no puedo comer un animal, no puedo. El animal tiene esa anima, esa animus, o sea, esa, esa, esa cosa, ese ente, esa energía, que se llama, eh, que, que si yo tengo conciencia de esto, soy incapaz de hacerle daño a alguien, física, emocional, mental eh, y espiritualmente. ¿Sí? Entonces, eso es elevar mi nivel de conciencia y eso es entrar profundamente a mí mismo para alcanzar no esa felicidad, sino también un paso más allá de la felicidad. Dentro de la corriente espiritual se le llama que es cuando, la, cuando los, las personas se iluminan, que esa, la felicidad se queda, se queda pequeña. La felicidad es como lo normal, entre comillas, que es el fin Máximo, como decían los, los filósofos, de que respira un ser humano. Pero hay otra aspiración más elevada, más espiritual, más profunda y eterna, es infinita. Se llama iluminación. La vivimos todo, bueno, casi toda la, casi toda la humanidad cuando tenemos un orgasmo. El orgasmo es esa conexión profunda, ¿verdad?, que puede durar unos segundos. Hay gente que, que, que, que, le, que le dura más. Yo he estudiado sexología. Y, este, y estudiado te, técnicas tántricas, escuelas profundas, para, para llegar a esos estados de éxtasis eh, que se pueden prolongar a no a, a mucho más que unos cuantos segundos. Entonces, ese estado de iluminación, ese estado de éxtasis, se puede vivir constantemente. Y ahí, ¿quién le va a hacer daño a otra persona? ¿Cómo vamos a hacer todos? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo va a vivir? La, la humanidad? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Eh, ¿Cómo vamos a evolucionar? Y eso ya lo estamos viendo. Ahora ya se puede hablar de esto. Se puede hablar de energía. Antes, eh, hace 30, 40 años, soy, también soy profesor de yoga. Yo manejo mucho la energía, Tao, Jin, todo ese tipo de cosas. Se maneja energía. Era imposible de energía. Ahora se habla abierta y profundamente, y la gente entiende que somos energía. Y eso que Einstein demostró por 1905 con su teoría de la relatividad, con aquella fórmula de E igual a mc al cuadrado. Energía es igual a la masa, a la masa, o sea, a la materia, por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, energía y materia es lo mismo. La diferencia es la vibración. Entonces, esa vibración se nota, la sentimos. Todos tenemos esa, esa capacidad para sentirnos a gusto, bien, ante ciertos actos, ante ciertos pensamientos. La cuestión es tener conciencia y tener esa, ese discernimiento de que hablaban los filósofos para poder, para poder elegir y decidir por qué camino quiere ir. Cuando hablo de un daño espiritual, hay gente espiritual, pero no toda la gente espiritual hace cosas buenas. Ahí tenemos las fuerzas del yin y el yang. O sea, estamos viviendo en una dualidad. Tanto en este plano, en tercera dimensión, como en otras, que si no me meto en bueno, cuáles son, ya las he mencionado, pero, pero hoy lo dejo. Entonces, la idea es, como he mencionado, como los bebés, es eh, eh, mm, integrarnos, integrar la dualidad en la que vivimos, el bien y el mal, para ir por el camino de en medio, por el camino, el camino iniciático, por el camino del centro, por el camino de la prudencia, por el camino de la sabiduría. ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso? Pues con el conocimiento, con el estudio, buscando las personas adecuadas, buscando la educación adecuada. ¿sí? Y, y pues bueno, eso, eso es lo que les quería eh, pues comentar. Muy bien, muy bien. Gracias Luis por, por, me sale así decirlo, por llevarnos a, a, otro, a otro nivel. Pues venga, pues ahora le voy a dar la palabra a César Espina, ¿vale? César, cuando quieras. Bueno, pues buenas noches. Eh, me ha gustado muchísimo todo lo que he estado escuchando. La verdad es que me he quedado muy sorprendido con las dos ponencias anteriores y ciertamente pues... Eh, bueno, yo tenía pensado el, el hablar acerca de la felicidad en el sentido de, de dónde viene la felicidad. ¿Desde el exterior hacia el interior o desde el interior hacia el exterior? Yo siempre he pensado y pienso que es al revés, es decir, que viene siempre desde el interior. La felicidad son muchas cosas. La felicidad es no sentirse perdido, por ejemplo, no tener un propósito, no saber hacia dónde uno va. La felicidad es vivir el presente. La felicidad es eh, saber desde dónde uno hace las cosas. Si las hace desde el amor o las hace desde el miedo. Eh, me parece que la cámara no me está funcionando, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, vale, gracias. Entonces, bueno, la felicidad para mí es un compendio de cosas. Eh, basada en el conocimiento, basada en la ignorancia. Realmente, si tú las cosas las haces siempre desde el amor lo que menos importa es que tengas mucho conocimiento, porque ya lo irás adquiriendo. Si te sientes perdido en algún momento en tu vida, no vas a tener felicidad. Si no estás en el presente, no vas a tener felicidad. Si estás en el pasado, estás en la depresión. y Si estás en el futuro, estás en la ansiedad, en el estrés. Por lo tanto, para mí ser feliz, no desde ahora mismo, sino me voy hacia mucho, mucho, mucho más atrás, hacia 12, 13 años, cuando mi padre falleció, no sabía lo que era la felicidad, al contrario, me encontraba totalmente desesperanzado y totalmente perdido. Sin embargo, eh, el hacer las cosas desde la bondad y desde el amor fue lo que me dio realmente fuerzas para continuar desde los 13 hasta los 50 que voy a hacer ahora. ¿Qué me da sentimiento de felicidad? ¿Qué creo que te puede dar a ti sentimiento de felicidad? Eh, el proceso del progreso. La felicidad no es un concepto, la felicidad es un camino, la felicidad es una... Es un viaje, es el disfrutar de ese proceso de ir aprendiendo constantemente cosas que te hagan feliz. La felicidad son pequeños momentos. La felicidad es un abrazo, la felicidad es una sonrisa, la felicidad es acariciar a un perro, a un gato, la felicidad es mm, lanzar un piropo sin esperar nada a cambio, la felicidad es hacer un regalo y recibirlo. Ojo, es tan, es tan grande la palabra felicidad que muchas veces podemos caer hasta, hasta en lo poético. ¿Y qué importa? Realmente ser feliz, el compartir. Yo el escuchar, eh, por ejemplo, hasta dos compañeros anteriores, me ha hecho muy feliz. Y no me lo esperaba, la verdad. Y eso también es felicidad. Es decir, no tener expectativas. Vivir el presente diciendo, lo que va a llegar, lo que va a venir, va a ser maravilloso, sea lo que sea. Hemos visto que la felicidad entra el conocimiento, entra la espiritualidad, entra la energía, entra eh, el recorrido interior y entra el amor. Y es lo que estoy viendo que es esa energía la que está precisamente ahora teniendo todas las palabras de nuestros compañeros anteriores y las mías. Al fin y al cabo, la felicidad es amor. Luego ya, cómo ser feliz es lo que tiene mayor complejidad. feliz Primero saber qué es lo que quieres en la vida, por lo menos tener muy claro lo que no quieres, para irte acercando a lo que quieres. Y después, la capacidad de adaptarte, la capacidad de tener una inteligencia emocional cada vez más adaptativa, más generosa, más abierta. Vivir menos desde el ego, desde el miedo, desde la confusión, desde la tiranía de tengo que ser perfecto. Uf, por el amor de Dios, ¿eso qué es? Eso es horroroso. A alguien le ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces, si no vives desde la exigencia, sino que vives desde voy a disfrutar de cada momento, de lo que me llegue y de lo que ya eres feliz, instantáneamente ya eres feliz. Te conviertes en una persona generosa, bondadosa, amorosa. Hay gente que lo acepta y hay gente que no. Pero, ¿qué pasa cuando empiezas a pensar voy a agradar a los demás, voy a ser la persona que no soy para, para que me quieran, para que me escuchen, para que, para que yo pinte algo en esta vida? Eso también me ha pasado. Eso no es felicidad. Eso es totalmente lo contrario a la felicidad. El tema de hoy es cultura y felicidad. Yo creo realmente... Que si vivimos la cultura desde el aprendizaje continuo a hacer las cosas, no bien, no perfectas, sino a hacer las cosas, a contribuir, como bien decía el compañero eh, portugués, eso también es mucha felicidad, la contribución. Porque si tú estás en este mundo como ser humano que somos gregarios y no sabes para qué estás, no sabes para qué vas a contribuir, ¿dónde está tu felicidad? Ahora estadísticamente dicen que el dinero da la felicidad. Bueno, sí, ¿por qué? Porque el dinero da la seguridad. Pero nada más. Luego la felicidad es de dentro a fuera. De lo que yo puedo dar desde aquí hacia afuera. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de la felicidad, de ser feliz, y es la capacidad de medir. Todo lo que tú puedas medir es lo que te da la sensación de avance y de progreso. Lo que no puedas medir es lo que te hace un sentimiento de abstracto y de pérdida, de no saber dónde estás. Entonces, cuando tú vas midiendo tus pequeños progresos... Por lo que veo, se le ha quedado la cámara clavada. Sí, no se escucha. Sí, no, se le ha quedado seguramente le ha venido un... se le ha aflojado la señal, vaya, le ha venido un bajón de señal. Eh... Y el caso es que sigue hablando, no se ha enterado un momento. ¿O pues sí? Ahora sí. Vale, ha cerrado el micro. Bueno, mientras vuelve, porque le quedaban, <coughs> le quedaba todavía la, más o menos la mitad de tiempo. Mientras vuelve, si alguno de los presentes quiere, quiere intervenir sobre lo que ya ha escuchado, pues que simplemente, a ver, eh, que simplemente. César, ¿estás ahí de nuevo? ¿Me oís y me veis ahora? Sí, ahora sí, puedes seguir. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cortado? De, te ha debido de venir una, una baja señal a ti. Ah, vale. Bueno, no sé exactamente dónde me había quedado. Si me dices la última frase o más o menos, retomo. Vale. Bueno, pues, eh, más que darte la última frase, pues como que la felicidad era el, el, el camino y que si había un aprendizaje continuo, pues que entonces eso, pues... Sí que, sí que ayudaba a encontrarla. Más o menos estabas ahí. Vale, muchas, no, muchas, gracias. Tú... muchas gracias. Vale, efectivamente, sí. Eh, si tú sientes y tú vas viendo que vas teniendo un aprendizaje frente a algo de a poquito porque lo vas midiendo, eso te hace feliz instantáneamente. Eso eleva tu autoestima y eso eleva tu sensación de felicidad continua y constante. El aprendizaje, la adaptación. El de, el de dónde, Desde dónde lo haces, si lo haces desde el amor o lo haces desde el miedo. En definitiva, el ser humano es, el, es un ser gregario y necesita pertenecer a un grupo, pertenecer a personas que lo, lo quieran y lo acojan. Pero para ganarte, por ejemplo, esa, esa posibilidad con la que tenemos aquí, con Rafael en la escuela, es precisamente hacer las cosas desde ese punto de vista, desde el amor. Porque la energía que está predominando de mis compañeros anteriores y que está continuando en mí es esa, es el amor. Siendo más o menos ignorante, siendo más o menos inteligente y emocional, la, la, la premisa principal, la premisa nuclear, es que lo hagas todo desde el amor. Porque eso, eso llega al universo y vuelve. Y si tú das esto, te lo das de corazón, te va a volver esto o te va a volver esto. Eh, lo importante de todo para ser feliz es el vivir el presente. El vivir el presente. Si vives en el pasado estás con la depresión y si vives en el futuro estás en el estrés. Si vives en el presente con todas tus capacidades, sean las que sean, eres feliz. Me hace pensar instantáneamente en personas que tienen pequeño síndrome de Down. ¿Por qué son felices? Porque viven del amor. Simplemente viven del amor que reciben y del amor que dan. Luego la felicidad es progreso, vivir el presente y vivir del amor. Eso, esas tres cosas son las esenciales para luego ya ir sumando diferentes cosas. Pues soy capaz de hacer esto, soy capaz de desarrollarme en esto, soy capaz de contribuir en esto, pero en definitiva, lo nuclear es exactamente desde donde vienen las cosas. Si permites que el ego se anteponga, que tu parte racional se anteponga a la parte emocional y a, y a la parte de la vibración del amor, es cuando estamos viviendo todos pues como, pues como nos está sucediendo ahora con, con esto del coronavirus. ¿no? Es, más, es más virus el miedo que transmite que el, que el propio virus. Es más psicológica la mascarilla que te pones que el efecto que realmente hace. Creo que, sinceramente, el, el contribuir entre todos a que de alguna forma, aunque sea de a poquito, el mundo sea un poquito mejor, como, como en este caso con nuestras intervenciones, eso a mí particularmente me hace feliz. El estar a mí, eh, como vosotros ahora en este momento, escuchándos me hace feliz. Y nada más, es así de sencillo. Partiendo de la energía del amor, todo lo que se vaya construyendo y midiendo es lo que te va a ir dando ese porcentaje de felicidad contigo. Y solamente tienes que ser capaz de seguir a tu corazón, de seguir tus instintos y dejar a tu ego guardado. Ese es el mínimo y esencial secreto para ser feliz de una forma consecuente y constante. Gracias compañeros. Vale, pues muchas gracias eh, César. Eh, por ese viaje a través de la felicidad. ¿Vale? Lo resumiría así tu intervención. Pues venga, pues ahora sí, ahora eh, los que quieran, los que queráis participar, tomar la palabra, solamente tenéis que activar el micro y opinar sobre lo que habéis escuchado y cualquiera de vosotros eh, está en opción de decir lo que, lo que pensáis de, sobre la la cultura y la felicidad combinadas o por separado, en fin, como, como os queráis explayar, eh, ¿vale? Entonces, Bien. repito, solo tenéis que activar el micro y... Entonces, desde Lisboa, esta activación para decir a cada uno a mis, eh, colegas de mis colegas del panel enhorabuena la contribución de cada uno y, y ha sido tan interesante para mí que eu sinto que, eh, como também recomendamos cada um a seu modo, com sua experiência, deixar que isto, que é quando que é uma forma de energia também em nosso coração, não somente em nossa cabeça, para que podamos desfrutar até uh, ao último uh, benefício. Não? Por isso não tenho nada que me ocorra uh, a nos dizer que é tão totalizante cada contribuição que é escutado, com tanta sabedoria, o reconhecimento da diversidade, esta relação de que, em limite, eu sou tu e tu sou eu, é algo uh, absolutamente fantástico. ha sido um momento muito superior que me permitiste, Rafael, vivir com esta invitação. Emhorabona a todos os invitados que estão com e sobretudo a mis colegas de panel, que é um honor Uh, y o cuánto estoy aprendiendo de vosotros. Que Dios os bendiga y que así estoy seguro que hacemos este mundo mejor, porque cuando cambio, el mundo cambia. Gracias. Muy bien. muchas gracias Antonio. Hago, hago, hago mías tus palabras y, y te digo a mi vez exactamente lo mismo en cuanto a tu contribución. Eh, que sepáis todos los presentes que eh, Luis, Luis eh, mencionó el el libro el libro este de he hecho por aquí unos apunt, un apunte eh, donde lo tengo el libro este de eh, como está ahí puesto Planilandia que sepáis que fue escrito en, en 1884 con lo cual pues ya tiene unos cuantos unos cuantos añitos ¿no? y eh, que si te, os dais el tiempo de leerlo aprenderéis mucho y entre otras cosas de lo que aprenderéis aprenderéis mucho sobre geometría, ¿vale? porque el libro utiliza, utiliza la geometría pues para eh, explicar un, un supuesto país, en este caso Planilandia y lo que quiso hacer este, el, el, el escritor que estaba buscando por aquí su si no, tranquilos lo voy a como lo tengo aquí a la vista. El escritor es Edwin A. a. Abbott y lo que pretendió este escritor eh, con este libro en su época eh, fue hacer una crítica a la jer jerarquización de la sociedad inglesa eh, en, su, en su momento, por aquella, por aquella época. Eh, con lo cual, eh, aunque fue escrito, vuelvo a repetir, en 1884 se le puede considerar, un bueno, está considerado como un clásico y yo añadiría que seguramente uno de los primeros libros eh, de pensamiento cuántico, ¿no? porque eh, es muy, en fin, os aconsejo su, su lectura, yo lo leí hace tiempo, me lo ha hecho recordar eh, Luis y ahora que me lo he descargado lo voy a volver a, a leer porque merece merece muchísimo la, la pena. Pues venga, quién se quién quiere. A ver, a ver, comento algo. Sí. A ver, bueno, algunas cosas que me han recordado de verdad. Yo me siento como en casa. Aquí, ¿eh? No conozco, no los conozco personalmente, solo a nuestro querido Rafael, pero me me transmiten una tranquilidad y una paz. En Antonio, Santo Dios, de César, una, un desparpajo, una, una una naturalidad eh, increíble bueno y, y lo que dijo Rafael de que um, hay un en los tiempos de la antigua Grecia eso se me pasó a comentar habían estaban los oráculos y estaba uno de más famoso de ellos era el oráculo de Delfos dedicado al dios Apolo y en el frontispicio en la entrada en la parte de arriba de la puerta se llama el frontispicio ahí decía conócete a ti mismo y Rafael concluyó después, dijo, y conocer a los demás. Y supuestamente eh, esos oráculos eran escuelas de iniciación, como la de Pitágoras, como las de... Había grandes escuelas de iniciación en aquellos tiempos y que en la actualidad todavía existen escuelas de esto. Hay, se pueden buscar y, y es un desarrollo y un crecimiento personal, espiritual, emocional, de conocimiento global increíble. Bueno, pues ahí en ese, en ese oráculo iban los grandes maestros, se hacían todas las profecías, todo el mundo vivía y las mujeres, eh, las mujeres hacían un papel muy importante en este oráculo. Y bueno, pues en la parte de adentro, eh, eh, en, también en el frontispicio, pero por dentro, decía un complemento de la frase que para mí es genial, que para mí es como el sumum de la vida. Decía por, decía por fuera, conócete a ti mismo y por, y por dentro decía, y conocerás a Dios, no a los demás, a Dios. Eso me parece eh, una cosa que ese era el objetivo precisamente de las escuelas de iniciación. Ahora estas escuelas y conocimiento a través de los grandes maestros, uno de ellos fue, por ejemplo, eh, eh, Rumi, en, en, con los árabes, Rumi, eh, había un, un sabio en esos tiempos, eh, de los musulmanes, de, de los sufis, del sufismo, que le llamaban el, el sabio loco, que era Mullah Nasruddin. Eh, y era, como una, era como una caricatura como, o, o como una sátira de, de la filosofía y, de la y del conocimiento y de la sabiduría. Entonces, y le preguntaban un día a este sabio, salió loco entre comillas oiga y para usted señor narudín qué es la felicidad y él contestó pues la felicidad es muy sencillo yo les voy a decir cuál es el secreto de la felicidad para que todos seamos felices a felices. Ah, cuál es cuál es pues cuando la felicidad está en que nunca disputas con nadie y, y los que lo estaban oyendo ah, pues no, puede eh, bueno. no puede ser bueno no puede hacer eso ahí está Ahí está. Toma nota. O sea, cómo, cómo vas por la vida. ¿no? Eso por una parte. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Quieres preguntar algo? Los Sufi, que son muy famosos. Sí, sí, sí. En la Tudine este tiene muchos cuentos. También se los recomiendo mucho para que los, los vean. Tiene unas anécdotas increíbles. También se me pasó a mencionar sobre la felicidad eh, que, que, que, que existe en el mundo budista, por ejemplo, ¿no? Este, El hombre, hubo un estudio hace, hace ya algunos años, no hace muchos, pero no sé, 15 o 20 años, para encontrar al hombre más feliz del mundo. Y lo encontraron. Y fue un sabio, un monje budista, creo que se llamaba Mathieu Ricard. Era un sí. monje budista. Le hicieron, le hicieron entrevista, le, hicieron, este, le pusieron... Usarlo, usarlo, lo llevaron a analizar porque no es posible que exista un hombre, un hombre feliz, ¿no? Este, a ver qué tiene este, ¿no? Le pusieron muchos electrodos por todos lados y este, para estudiarlo, a ver, qué, a ver qué le podían sacar a este hombre. El budismo también, para mí, es uno de los conocimientos, aunque Buda aunque Buda no, cre no creía en Dios, yo sí creo en Dios, yo creo en eh, Buda no creía en Dios, pero dentro del desarrollo que tiene que, que tuvo este hombre, él se llegó a iluminar, como les decía hace rato, o sea, un estado de éxtasis. Y eso fue lo que le enseñó al mundo. Y él comentaba que el problema para, para, el camino más fácil para ser feliz es dominar la mente. Y tiene una serie de técnicas, meditaciones, procesos. Es increíble el mundo del budismo para llegar a la felicidad. Vean cómo es un monje budista. Yo he estado en los monasterios en la India, ahí con con, con los budistas, y, y desde niños, lo, o sea, que tienen un entrenamiento de, para, para ser feliz de muchísimos años. O sea, no es así porque sí. Y por último, perdón que, que, que ocupo tanto tiempo, es, hay una canción, eh, eh, una canción mexicana que se llama El Rey, que también narra y para mí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con esta canción, no con todas las canciones, pero con esta sí dice, no sé si se la saben, pero sigo siendo el rey, que dice, y a mí me dijo un guerrero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Y en ese saber llegar es el camino. y O sea, la felicidad no está cuando yo llego, cuando llego a la meta, cuando cumplo mis objetivos, no. Es desde, que, desde antes, desde que me los fijo, todo el camino, todo el proceso que puede ser toda una vida, ahí está la felicidad y se puede lograr. Para mí no es de momentos, para mí es completos. Conozco gente que tiene cáncer, que tiene enfermedades y es feliz. Y eso lo, y eso lo enseñan los monjes budistas Gracias. Venga, muchas gracias. César, ¿qué libro enseñabas por ahí? Sí, el que precisamente está hablando Luis, el de Mateo Ricard, en, de, en defensa de la felicidad. Es que me lo he imaginado, por eso te lo he preguntado. Yo sea, tengo por ahí el, el monje que vendió su Ferrari, que hablamos un poco de lo mismo. Yo lo que me gustaría, Luis, que algún día nos dieras una clase de tantra, puesto que la sexualidad está en todo lo que hacemos y es parte de la felicidad en el día a día. Por bueno, supuesto. Cuando quieran... Queda dicho. Muy bien. Pues, eh, en lo que has dicho de Buda, se me ocurre lo siguiente, ¿no? que cuando has dicho no crea Dios, es anterior a las a las religiones, no es anterior al concepto de Dios, pero sí es anterior a las, a las religiones como tales. Y, y claro, si alguien dijo, eh, y estaba ahí en el templo de Davos, que conócete a ti mismo y dentro estaba, que conocerás a Dios, se me antoja, se me antoja, que Buda... Eh, consiguió conocerse a sí mismo y por tanto conoció al dios que llevaba que llevaba interno y por tanto ya, ya, no, ya no necesitaba creer en un dios, ya lo descubrió en, en sí mismo. ¿Vale? Es, un, es un, un, un giro de tuerca más, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Porque yo también soy un gran, un gran amante de, del budismo. Eh, en, en cuanto a sus enseñanzas, cualquier cosa que caiga en mis manos sobre el tema pues me agrada, y sobre otras tendencias eh, orientales eh, de 500 y 1000 siglos antes que las religiones, eh, que tienen unas, unas enseñanzas tremendas, y que además cuando las estudias y las lees, eh, te das cuenta que todas las religiones posteriores han eh, eh, mamado como, el, como, el, como el, un bebé la, la teta de la madre han mamado de toda esa de todas esas eh, enseñanzas es decir eh, han sido, han sido um, copiados y, y dijéramos eh, um, cambiando los, los conceptos ¿no? o sea también te das cuenta de, de eso porque porque ves, ves frases que sin ser sin ser idénticas dices oye a ver esto esto esto ya lo he leído yo y efectivamente cuando lo compruebas ves que, bueno, que, ha, que ha habido ahí un, un, un cambio, ¿no? Para, para que no se viera que es igual. Entonces esto también los, los estudiosos ya lo, han, ya lo han demostrado también, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Es posible que me atreva, es posible que me atreva en, en, en el segundo ciclo un día que toquemos las, las religiones, porque ciertamente ese es un debate... Eh, Vamos, pero de eterno, eterno y de, y de los mejores que pueda uno tener. Y lo podemos, lo podemos hacer no tanto en el sentido de analizar las religiones, que necesitaríamos no sé cuántas vidas más para poder tal, sino en el sentido, podríamos analizarlo un día en qué papel, ahí, ahí creo que ya sí que, qué papel juegan hoy en día las religiones en las sociedades modernas. Me gustaría más ese debate que no empezar a analizar si son, si no son, si, si, si son mejores, si son peores, si son iguales, si son diferentes. No, no no, no, no quisiera tanto entrar ahí, porque ahí pues alguien puede entender que no estamos respetando, sino sí qué papel juegan las religiones como tales en la sociedad actual y si realmente en los próximos años Van a, tener, van a tener siguiendo algún tipo de papel a, a jugar. ¿vale? Ese sí que es un debate que, que me parece muy, muy interesante. ¿no? Vale, pues. Mmm... El gatito más bonito. ¿Quién, quién, ¿Quién más? ¿Quién más se atreve aquí a.? Bueno, no, no, no hay que atreverse. ¿Quién más, mejor dicho, quién más quiere? ¿Quién más quiere, desea? Vamos a positivizarlo, eh, intervenir sobre la cuestión de la felicidad, la cuestión de, de la cultura, la cuestión de su propia experiencia, en fin, cualquier aporte será bienvenido. Yo sé que aquí los ponentes pues, han dejado el listón... <risa> Muy, muy alto y se hace se hace difícil hasta yo ya me he quedado bloqueado y hoy, hoy ya no me salen hoy ya no me salen las palabras me he quedado absolutamente bloqueado con las intervenciones de mis compañeros ya es como que mira mira quiero comentar, quiero comentar algo si, y si me dejan los compañeros claro que sí un placer mira, es, es referente a lo que dijo César aparte de lo que dijo es César este sobre las personas con síndrome de Down ¿Verdad? Eh, y, y también con respecto a, a, a lo que hemos estado hablando, eh, yo tengo una especie como de club, un, de club virtual que le llamo eh, el Club de los Subnormales, sin, sin que sea peyorativo en ningún momento. O sea, con todo respeto y cariño, ¿verdad? No le llamo a nadie subnormal, pero yo soy el presidente del Club de los Subnormales. Pero tengo ahí una serie de requisitos, ¿no? Porque veo, por ejemplo, cómo está el mundo, ¿no? Por ejemplo, para ser rey en estos tiempos, para ser presidente, para ser primer ministro, para ser director de no sé qué, para ser eh, científico de no sé qué, pues se necesita o estar loco o ser subnormal, con todo respeto. ¿sí? Este, entonces, es como similar, ¿sí? O sea trabajar 16 horas, 18 horas sin dormir con esto de la pandemia, o sea, es que eso es de locura, ¿ves? ¿eh? Entonces, es como un club de locos, el que tengo yo. Así, o sea, o sea que va en ese, que va en ese tenor. Ahora, yo supongo que también lo dice el, el taoísmo. El taoísmo dice que, todo lo, que todos los seres humanos están enfermos de la mente. Todos, todos. O sea, no hay, no salva nadie. Siguiendo ese tenor, eso dice el taoísmo. Eh, en mi club... Yo supongo que todos somos subnormales, pero hay de subnormales a subnormales. La diferencia es la conciencia. Por ejemplo, en mi club, yo soy subnormal, por supuesto. Yo he, dejado, eh, he hecho cosas que, que solamente un subnormal o, sea, o un loco eh, las haría. Entonces, eh, o sea, la, la diferencia es que eh, en mi club, eh, es un club de subnormales conscientes. Sabemos que somos subnormales, que hacemos cosas subnormales, y, pero con ciertos requisitos. Uno, no hacerle daño a nadie. Al contrario, ayudar a los demás, compartir, no hacerle daño, y ser felices. O sea, otro requisito es ser felices. O cuando menos, estar contento. Ahora, eh, tenemos una canción en este club de los subnormales. La canción es no sé si conocen la canción de, de Alberto Cortés, la de loco, y la que construyó Castillos en el aire. Eh, o sea, era una persona que era muy feliz, pero todo el mundo decía que estaba loco cuando este se construía Castillos en el aire. Pero era sumamente feliz y todos querían que dejara su locura para convertirse a la cordura. ¿Sí? Bueno, mi canción es Estar Loco. Hay varios libros. Eh, serios eh, de, de la que se llama La Locura Cura. La Locura de, creo que es creo que de Erasmo de Rotterdam, creo que es uno de los escritores que tiene algo sobre la locura. O sea que la locura está, está muy valorada en cuanto a la felicidad. Entonces, es que eh, yo tengo una canción, tengo eh, eh, un animal que son los bonobos, que ah. son, una, no sé si los conocen, son una especie de chimpancé son Pero esos, esos, animales, Son esos animales, esos, esos bonobos, este, tienen, ellos cuando, tienen, cuando, ellos, cuando tienen discusiones, por ejemplo, y ahí atiende un poco, bueno, un poco, un poco ¿eh? no totalmente lo que dice César, lo, lo que se encanta, esos bonobos arreglan sus discusiones y sus conflictos, y sus pleitos, luego se dan abrazos y se hacen del amor unos con otros. O sea, que, que, que ahí no se fijan en nada. Sí, sí, sí. Y su, sociedad, y su sociedad es feminista, es matriarcal total. La sociedad de los bonobos es matriarcal. Llega un macho bonobo queriendo maltratar a una hembra bonobo, esta chifla, silva, y vienen todas las hembras a darle una tunda a ese macho que quiere maltratar a, su, a una de las hembras. Es increíble esa sociedad. Y, y, este, y son súper cariñosos, son, son hermosos estos, estos son súper inteligentes. El otro día vi una, un reportaje de Jane, Jane, eh, la, la aquella científica que cuidaba a los chimpancés tienen muchas. Estuve llorando, llore y llore con todas las anécdotas, llorar de felicidad. Todas las anécdotas tan bonitas que decía sobre estos sobre estos animales, los chimpancés. Pues esos son una clase especial de chimpancés. Y bueno, pues eso, eso es lo que les quería ya... contar. <risa> Venga, pues nada, pues a ver si nos convertimos rápidamente en, en o y mejoramos. ¿O no, no, no. ¿Cómo? Bonobos. Bonobos. bonobos con, B. Bono, con B, Bonobos. Y así, y así mejoramos. <ríe> no, no al revés, no ¿no? Con respecto a lo que has dicho del Club de los Subnormales, eh, eh, te lo cojo en el sentido de que a mí me ha gustado mucho el, siempre el debate de locura, locura y cordura, ¿no? Y siempre he defendido que lo mejor en este mundo es estar loco, no acuerdo, ¿no? a diferencia de lo que opina la, la, la mayoría, ¿no? porque me he dado cuenta y he descubierto que los, los grandes logros y los grandes hitos de, de, de la historia y de la humanidad, y, y etc., siempre eh, la mayoría eh, han tenido la base en, en, en, la, en la locura, ¿no? El, el, el no estar seguro. No estar seguro de que lo ibas a conseguir, que eso hubiera sido la cordura, pero estar suficientemente eh, loco para intentarlo. Y al, y al intentarlo, justamente conseguirlo, ¿no? Con lo cual, pues, eh, me apunto, y yo siempre le decía a la gente, para quitarle hierro a, a eso de locos y cuerdos y, y ese sentido de responsabilidad que se le supone a los, a los um, cuerdos y no a los y no a los locos, pues yo siempre he dicho que, que yo formo parte de un club, hago un juego de palabras igual que tú, no y digo, yo formo parte de un club que es el club de los locos y no me interesan los cuerdos, me quiero juntar, me quiero juntar con los locos, con los que conciben que las cosas se pueden cambiar, con los que conciben que se puede ser feliz a pesar de todo, con, con los que conciben que con cualquier cosa que tengas en tus manos o cualquier cosa que observes o cualquier cosa que hagas ya te puedes sentir feliz no satisfecho pues yo quiero formar parte de esos de esos considerados locos no no me interesan los cuerdos los responsables los que tienen la palabra realidad en la boca no porque la realidad porque la realidad viene no a hacer puñetas tú y tu realidad hombre déjame a mí tranquilo con, con mi observación de locura y con mi satisfacción y no me vengas a amargar el día con la realidad, que la realidad es el telediario. Entonces no quiero saber nada de todo eso. ¿Me, me explico? Entonces te, te entiendo lo que, querido, eh, lo que has querido decir, porque yo no, yo no decía Club de los Subnormales, que ya te estoy pidiendo que me, que me apuntes, o sea, formalmente te solicito la, la inscripción, ¿vale? Eh, porque también me considero un subnormal, porque eh, efectivamente he hecho, he hecho también muchas cosas. Sí, claro, y, y Antonio, por supuesto, que eh, he hecho muchas cosas en la vida. Luis, acabaste de hacer cuatro inscripciones. Eso, mis más cuatro inscripciones, pero ya de una, sin problema, ¿no? Eh, la última vez que, me, que miré de que me aceptaran en un club, era el Club de los Vagos. Y no me aceptaron porque los quise probar. Y cuando llegué a la puerta y piqué, salió una, salió una persona y le pregunté, oiga, ¿es aquí el club de los vagos? Y me dijo, sí, señor. Digo, bueno, pues que me entre. <risa> y, claro, y ahí, ya, y ahí ya, nadie, ya nadie como ya nadie me entró, ya no pude ya no me pude afiliar. O sea, que no sé qué tipo de vagos eran, claro, porque eran muy vagos, porque claro, si me entraban, yo seguía siendo vago, pero ellos no. <risa> muy bien. Entonces, muy bien, muy bien. Eh, eh, bueno, bueno, pues ya está. Porque si no, aquí ya saltaremos a los chistes. Pero bueno, hay que, hay que ponerle también algo de que nos haga reír. Pues venga, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién, quién quiere hacer algo? Bueno, voy a coger y eh, con esto, con esto de con la anécdota de los vagos, voy a voy a. a, a